YPRA presentó en México Mayosfire, la primera vacuna intradérmica sin aguja para la protección frente a micoplasma y opneumonia y PCB2. Y para dar cuenta de este lanzamiento, platicamos en exclusiva con Francesc Tribó. O sea, somos los primeros en llegar con una vacuna RTU para la administración en la vía, vía intradérmica. La vacuna denominada como lista para usarse por sus siglas en inglés, llega en un momento de la porcicultura global en donde se busca atender dos de los desafíos básicos de la producción de carne de cerdo. Podemos decir que actualmente los dos principales retos en los que se enfrenta la producción porcina son por un lado la reducción progresiva del uso de antibióticos y por otro la mejora constante en la bienestar animal. Al respecto, Francesc Tribot, gerente técnico y de mercado Tecnia en México para la unidad de negocio porcino de la farmacéutica española, resaltó el impacto económico que tienen enfermedades como micoplasma y circovirus, y de ello se desprende la importancia de destinar investigación y desarrollo para atender con última tecnología estas afectaciones. Estamos muy focalizados en enfermedades virales, sobre todo PIRS y circovirus, pero micoplasma sabemos que es un actor importante también aquí. Mejorar todo el tema de los monitoreos, hacerlos más de forma más regular, sobre todo monitoreos de pulmones en rastro. Este, y, pero estas enfermedades son enfermedades que, que con las que convive el cerdo y que de alguna forma las tenemos que estar controlando. Te elevan los abortos, te causan mortalidades pues, cercanas al 10%. Mayosquir, al final lo que hemos hecho aquí es uh, agarrar una, un micoplasma y lo que hemos hecho es uh, mediante ingeniería genética darle la capacidad de expresar en su citoplasma las proteínas de la cápside del circovirus. El animal, yo, yo recuerdo mucho el video que nos pasaron ahí, ni siquiera parpadea, o sea, ni se entera que lo estás vacunando, entonces eso de algún modo, creo que te va a ayudar a tener buenos resultados. Hemos creado una nueva ente biológica al cual pues, le hemos llamado, le hemos puesto nombre, ¿no? le hemos puesto Nexion, pues capaz de expresar todas las proteínas del micoplasma, porque ya es, ya es lo que es, y además tiene la capacidad de expresar uh, todas las proteínas de la cápsida del circovirus. Lo que también tiene es un, un innovador proceso de inactivación. Entonces, una vez pasa esa inactivación, lo que creamos son como, como esferas en el cual en su interior se pues, encuentran proteínas del propio micoplasma, además de las proteínas de, de la cápside del circovirus. La verdad es que la vacuna de IPRA, yo creo que hay que ponerla en el contexto de un, un paquete tecnológico. Entonces, como os decía, para poder administrar esta vacuna necesitamos de un dispositivo y este dispositivo ya lo tenemos aquí en México, que se llama Ipradermis 3.0. Aquí estamos hablando de un concepto totalmente nuevo, o Se vamos a una capa más superficial de, de la piel, a, a la dermis, y el dispositivo es un dispositivo sin aguja. El hecho de aplicarlo justo en la capa de la dermis nos da también una, una ventaja en cuanto a inmunidad. Me impresionó mucho también la parte de la inteligencia artificial que están manejando. O sea, desde la pistola, tú te das ahí cuenta cuántas eh, dosis te quedan, cuántas dosis aplicaste. Hemos desarrollado otra aplicación que se llama Hyperlink INVIERNOS, donde ahora todo este proceso de valoración de un de neumonía enzoótica o de lesiones pulmonares lo vamos a hacer de una forma mucho más rápida y más fácil. Ahora simplemente es ir a rastro, tomar foto de, de los pulmones, cargarlos en la, en la aplicación y la aplicación de forma automática por inteligencia artificial pues te va a dar un grado de lesión de cada pulmón y te hará un cómputo global ¿no? de todos los pulmones que tú estés poniendo en ese, en ese informe. Entonces la verdad es que sí viene a romper paradigmas dentro de la industria porcina mexicana este paquete tecnológico de, de IPRA ¿no? y viene a, a aportar un manejo preventivo que fortalece la salud de, de la todo en, en este caso, de gran agroalidad. Entonces, bueno, después de, de, de, de liberarlo y discutirlo mucho, decidimos pues, aventárnosla con un lanzamiento presencial. Mucho más agradable tener eventos eh, con contacto físico, sobre todo por el intercambio de, de experiencias. Yo creo que todos añoramos la convivencia, es como seres humanos es indispensable. Y lo otro que, que, que quisimos y teníamos que hacer pues era garantizar que todos los que entrábamos en, en ese evento pues fuéramos negativos a, a COVID, ¿no? Para mí fue muy agradable volver a, a tener cercanía con gente que, que es apasionada, al igual que yo, de este tipo de, pues de negocios o de producción. Entonces, eh, la verdad, es que fue muy, muy bien manejado, este, nos sentimos seguros. Y en ese sentido, pues lo que hicimos fue, pues antes de juntar, o sea, Grupo IPRA, pues todo el mundo que, que vino al evento, pues le hicimos una, una prueba rápida de, de antígeno. Pero estuvo muy padre la parte en cómo cuidaron eh, la seguridad de nosotros. Y yo creo que la, la forma en que se dio fue, pues, pues de alguna forma rompe un poquito lo que traíamos en la mente de que no podíamos convivir. Finalmente, luego de conocer lo que es PCB y PCBID, hemos venido pues con un proyecto muy grande y con todas las ganas de de hacernos un hueco en, en ese mercado. Su llegada a México y la oferta tecnológica que presenta a la porcicultura nacional. Para nosotros es un orgullo y la verdad que estamos muy contentos de, pues de poder llegar con eso a, a la industria mexicana y pues a la industria mundial en general de, de la porcicultura. Y un alto grado de responsabilidad en un momento en el que la convivencia social y la necesidad de acercamiento han encontrado un punto de inflexión. Bueno, dar las gracias a toda la, la gente pues, que sí que quiso compartir esos días con nosotros y pues yo creo que quedaron encantados ¿no? del, del evento. Desde la unidad de negocio porcino de IPRA se envía una invitación y un mensaje de compromiso hacia este sector productor de uno de los alimentos con mayor aporte para la salud humana, la carne de cerdo. Que ya sabéis un poco la filosofía de IPRA es que sin innovación no hay producto, entonces siempre intentamos uh, trasladar a, a los diferentes mercados, y en este caso pues en el mercado mexicano, pues productos siempre de un alto valor agregado, ¿no? o sea, productos, de, productos muy buenos, productos uh, de la gama premium, y siempre con algo distinto, ¿no? con algo diferenciado de lo que existe en el mercado actual.